Hola, mi nombre es Georgina Fresia Ríos Estremadoiro. Soy licenciada en nutrición con certificación internacional en nutrición deportiva. También me gusta especializarme en todo lo que son temas de alimentación en nutrición vegetariana y nutrición vegana. El día de hoy vamos a dar algunas recomendaciones sobre alimentación saludable en tiempos de pandemia. Es importante realizar actividad física de lunes a sábado. Si estamos empezando, es importante poder empezar tres veces a la semana. Lunes, miércoles, viernes o martes, jueves y sábado. Estos ejercicios deben ser progresivos para que con ello podamos mantener y adaptarnos a estos nuevos ejercicios. Vamos a poder mantener también la masa muscular llenos de energía consumir frutas y verduras que nos van a permitir hidratar, de las cuales vamos a tener en las verduras a la lechuga, al tomate, al pepino, a la espinaca, en la cual podemos utilizarlo en una gran variedad de ensaladas. Y en las frutas podemos utilizarlo como frutas picadas, ¿no? Evitemos usar jugos porque con ello vamos a asimilar muy rápido estos azúcares. Ahora, es importante también el consumo de carbohidratos y grasas, porque estos son la fuente de energía. Por lo tanto, en los carbohidratos vamos a tener al arroz, a la papa, a la yuca. Pero en cada uno de ellos vamos a utilizar la palabra O. Es decir, vamos a consumir o arroz, o yuca, o papa. O por último, camote. Entonces, en cada una de estas combinaciones vamos a tener el acompañamiento de las grasas. En las grasas tenemos a la palta y también tenemos algunos frutos secos en los cuales podemos utilizarlos como un snack de media mañana o media tarde. Que estos van a ir acompañados de la proteína, que nos van a ayudar a desarrollar la masa muscular, que es muy importante, sobre todo en etapa de adulto mayor. Entonces, hagamos ejercicios de lunes a sábado, hidratémonos bien Hagamos una alimentación balanceada. Recuerden que me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram como Nutrition Center Guy o pueden buscarnos en las redes sociales de Salud en Casa. Los esperamos. Estilo y Belleza Influencer.